La Fundación para el Desarrollo Social de Colombia, Fundafel, le apunta a los proyectos productivos, a los proyectos agrícolas que ayuden a todas las comunidades para que estos se vuelvan proyectos autosostenibles. Identificamos a las familias en el sector rural, les brindamos un capital semilla y ellas lo convierten en proyectos autosostenibles. Este es uno de los proyectos productivos que la Fundación para el Desarrollo Social de Colombia tiene para los colombianos. Aportes en capital semilla y nuestros campesinos, nuestra población rural, la convierten en proyectos claros, en proyectos viables, en proyectos productivos y en proyectos autosostenibles. Por eso, apóyanos para que nosotros podamos seguir brindándole estas ayudas a toda la población rural de nuestro Colombia.